Señores, la pregunta del día, ¿cómo evalúa usted el trato dado a acusados de corrupción en la actual gestión? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien, está con nosotros Carolina Menira, buenos días. Buenos días, Amado, buenos días, Francis, buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy miércoles 18 de agosto, señores. Vamos rápido y eh, pues inmediatamente continuamos, amado. Sí, cómo no. Francis, buenos días. Buenos días, amado Carolina, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que cada mañana nos permiten entrar a sus hogares. Bien. Adelante usted. Bien, muy bien. Gracias, Francis. Señores, eh, trasladan a Sedimat a Francisco Pagán, implicado en caso antipulpo. El modelo de gestión penitenciaria confirmó que el imputado Francisco Pagán, vinculado al caso de presunta corrupción conocido como operación antipulpo, fue ingresado ayer a la unidad cardiovascular del Centro de Diagnósticos y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina Sedimat. La versión del traslado de Pagán, quien cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, fue difundida la tarde del lunes por los medios de comunicación, los cuales hacían referencia a fuentes de la Procuraduría. Gauri Sisa, directora de Salud del Modelo de Gestión Penitenciario, Explicó que el traslado de pagán se realizó vía emergencia a dicho centro de salud en vista de que el mismo se encontraba presentando un proceso gripar acompañado de tos persistente, proceso de fiebre eh, termometrada en 38,5 grados y 39,5 grados, además de decaimiento y malestar general. Esa es la información, eh, yo pienso que, ¿verdad?, 40, una, la, la fiebre. Sí, sí, sí. Ahí puede haber, puede haber COVID, COVID, puede haber otra cosa. Vamos a ver. Vamos a ver, Carolina. Precisamente sería interesante eh, eh, hablar, en el caso de ustedes, de la parte técnica, cómo se debe de tratar a un, una persona que está en prisión, en prisión preventiva, como es el caso del señor Pagán. O sea, cuál es el trato que se le da a él y cuál es el que se le debería de dar a otros implicados o a otros... Ciudadanos que no sean tal vez funcionarios o personas eh, reconocidas eh, con influencia en, en la cárcel o, haciendo, o en prisión preventiva. ¿Qué es lo que se debe de hacer en estos casos? ¿Tratarse eh, de manera especial por el tema del COVID y todo lo que tiene que ver con la infección o contaminación? de los demás eh, que están en prisión preventiva. Eh, ¿Qué se hace con los otros eh, reclusos que están en situaciones o condiciones de salud? Se está tratando un tema de igualdad acá en todos los que están guardando prisión preventiva. Me gustaría que en ese sentido ustedes hablen sobre los mecanismos eh, o sobre la forma en que se debe de tratar Va, a una a persona. Una vamos a pasar a Francia. Exacto. Y luego, y sí, luego y, tú a y dicho todo esto, entonces sería, es normal o estuvo correcto. Sí lo llevan a Sedemao, que se traten en las cárceles eh, allá bueno. en, en la, donde se guarda prisión preventiva. Adelante, caballero. Miren, no conozco la, la, la situación que pueda tener el señor Pagán, pero para todos eh, por igual hay un dispensario médico en Najayo, sí. que debe ser la de atención primaria sí, y de producirse una un envío a un centro Una emergencia mayor, mayor eh, se harán los trámites a la Procuraduría y eso se va a autorizar de acuerdo a, a los parámetros. Eso no tiene que, si está en esas condición y ciertamente se comprueba y se le da paso a que uno puede permanecer en el centro. Sí. Entonces, lo que a mí me preocupa es que hay uno de los puntos que se le está criticando al gobierno sobre los casos de corrupción y si partimos de la premisa de que el gobierno es civil, representativo y que representa un poder que según la constitución son independientes uno del otro y aquí tenemos tres poderes, ejecutivo que administra, el legislativo que crea leyes y fiscaliza la gestión y el judicial, que es un, de, un, un estamento independiente unos de los otros. También el pueblo se canta y se llora cuando le pide al gobierno y le coloca como una condición de que el gobierno produzca la persecución, que el gobierno produzca la, la, el castigo. Y yo creo que hay que deslindar una cosa de la otra, separarla como se procura que sea real y efectivamente. La justicia, que haga su rol. El Ministerio Público es el único que tiene una cierta vinculación por el modo de elección aquí, que es diferente al de Costa Rica, del amigo que, eh, ¿cómo se llama? Jorge Chavarría. No, Jorge bueno. Chavarría, que es el pueblo que lo elige. Ya allí... Quizás se tendría... No, no, que... no, no. En Costa Rica lo elige el sistema judicial. El sistema judicial, pero Porque, por ejemplo... En Estados Unidos sí. Sí, en Estados Unidos uh -huh. sí. En Costa Rica, por ejemplo... Los pero jueces, es el sistema judicial. Los jueces, la policía judicial, o policía de investigación... Y el que era donde pertenecía Echevarría. Sí. Y el Ministerio Público están bajo la misma sombrilla eh, institucional. Que no tiene nada pues, que ver con el jefe consejo, del Estado. No, que nada no, tiene que ver no, con el independiente, jefe independiente, del Estado, es como aquí que se nombra, por eso tú oías a veces ya a criticar, eh, como me dijo uno, por eso critica todo, eh, para saludar. Mira, en, en eso, en eso, tiene razón la sociedad en creer que Luis tiene la, el mando de la persecución. Bueno, lo que pasa que tú sabes, ahí hay un tema de cultura. Sí, sí totalmente. Se ha visto que antes los jueces lo nombraban los senadores, sí. los senadores dependían del partido del sí. presidente. Sí, sí. Y así siempre se veía una ah. línea, se veía, se notaba el hilo. Por eso quiero deslindar y aprovechar que estamos hablando del caso Medusa. Porque no, no, no eh, antipulco. Antipulco, antipulco, perdón. es antipulpo. Antipulpo. Que son varios, varios animales. Exacto. Entonces, entre ellos un, un, un coral. Pero Bien. fíjate, cuando eso sucede... A mí me preocupa la exigencia al primer año sí. de la persecución, obviamente, sí. que se siente y se percibe una cierta comodidad para el mandatario saliente y un respeto como si estuvieran eh, simplemente sus subaternos implicados. Bien, gracias Francis. Yerjan, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Y buenos días a todo el equipo de Buen producción día. y a la bueno, gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Bien, Aquí adelante. Estamos. estamos hablando del tema del traslado de un... De, parte de, de, del proceso llamado Operación Antipulpo, Pagán, el que era de la OISOE, que fue trasladado de urgencia a Sedimat por unas afecciones... Eh, verdad, eh, pudieran ser peligrosas. Ese es el tema. Bueno, eh, <risa> ¿Y qué, ¿qué dice la ley? No sé, Eso era lo que a, yo planteaba acá. Eh, sí, desde el punto de vista técnico. Explica eh, a Carolina eh, y, al, y al público y luego yo remacho lo que tú digas. ¿Qué se impone? Se impone en salud. principio a la salud de, de, del salud. individuo, independientemente de lo que diga afuera la valla, eh, la, la sociedad. Va, ¿Cómo la valla? La valla, la valla es las... La la, no la hablaba ella la que siempre opina, por ejemplo, lo, bueno, los, los casos. No, no puede ser. Los casos <risas> se llevan aquí a los medios de comunicación y es la gente la que decide. Claro. Por eso tú ves que los jueces, lamentablemente, y repito, lamentablemente en la República Dominicana, los jueces prefieren trancar que liberar. Cuando la constitución, la cosa esa que le llaman constitución, pero que aquí poca gente le hace caso y por eso tenían razón aquellos que decían que no es más que un pedazo de papel y la, lamentablemente tener que decirlo, dice que existen una serie de derechos fundamentales que deben ser preservados en, todo, en toda causa, ¿verdad? Y además te dice que la prisión preventiva, oiga esto, es para los casos excepcionales, es decir, es la última de las opciones y la ese en, sí, es en los casos extremos es decir que es para alguien que representa un alto peligro para la sociedad o para la o, víctima o, o para la víctima o que representa un alto peligro para la para de, de fuga y usted dice y esta gente representa un alto peligro para la sociedad eh, de, o, o, o en el caso de que se presuma verdad Usted este dice, se, de, se, se mostraron los suficientes elementos de pruebas que determinen que realmente representan esos que dicen que representan. Y entonces, eh, esta situación de Pagán, y no solamente de Pagán, ahí está también este eh, Aquiles, el señor que tiene más de 75 años. ¿Pagán fue quien sustituyó a Penco en obra pública? Que se está muriendo. No. ¿Quién era, qué era Pagán? Eh, Pagán era lo de hoy, de hoy soy. De hoy soy. De la oficina de los sí, supervisores de la, de la... Olvidémonos ¿no? de quién sea, de si fue sacerdote o fue cura o, o fue evangélico. No, lo que eh, fue es peligro la... para la sociedad por los millones que desde de, de La cuestión es que cuando las cosas se ven así, Francis, eh, no tiene, eh, eh, carece no, perdón, de, de eh, es objetividad. Que la, sí, que sí, porque que la fíjate lo que tú está acabas de decir, pero por ahí es lo que tú acabas de decir, me parece hasta incluso extraño que un técnico del derecho como tú... Eh, te expreses como se expresaría a la valla, recuerda que él no ha sido condenado eh. y dice la propia ley que me imagino tú conoces, que es que en, en materia penal no se, no se presume culpabilidad, es eh. que se presume inocencia eh. y por tanto hasta que no haya una condena Díselo. que adquiera eh, eh, eh, la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada Una gente no se le puede decir que es ladrón o no es ladrón Yo no puedo manejarme como se maneja la valla Porque yo soy un profesional del derecho Y tengo ah. que educar en función del derecho Y en función de lo que está escrito Y en función de lo que yo aprendí en una universidad Y en lo que uno va aprendiendo día a día De acuerdo a la formación de uno Entonces no podemos nosotros bien. opinar eh, Para caerle bien a un grupito de vengativos Que están allá afuera Que lo que quieren es sangre sin importar si es justicia o no Bien como dice un, periodo, un comunicador, amigo tuyo, si no tiene sangre no me sirve. Ay, no me sirve. Mire. Pero el niño murió, dijo ese comunicador en una ocasión. El niño murió, porque lo importante es si murió. Porque esa es la vaina. Hey. Mira, mira, eh, mira, Carolina y amigo Gana dinero con eso. Mira, Carolina y amigo televidente. El asunto aquí está en lo siguiente: la persona privada de su libertad acusada en principio de haber cometido un hecho goza de todos sus privilegios como ser humano lo único que tiene limitado es la libertad pero mientras esté preventivo incluso puede comprar o vender tiene todos sus derechos de hecho el principal que está dentro de las 12 reglas de la organización de las Naciones Unidas para el manejo de los sistemas penitenciarios las 12 reglas principales Base de la ley 223 del Sistema Penitenciario Nacional, eh, Carolina, y base de todo el sistema carcelario de casi todo el mundo, es la dignidad. El primer elemento fundamental para una persona estar detenida de manera legal y, y correcta es la dignidad. Y dentro de esa dignidad, la preservación de la vida es el elemento fundamental del carcelero, ya sea el que lo está cuidando como el que tiene la, la opción de su mantenimiento o no en prisión. Me refiero entonces a las autoridades que persiguen y al mismo juez que vela porque esa persecución penal que hace el Ministerio Público sea correcto Te voy a explicar un caso para que tú y, a los, y los amigos tengan una idea más o menos de qué es esto. En una ocasión yo me encontré con un caso de un recluso en el, en el modelo de gestión penitenciario que no se quería hacer una transfusión necesaria porque eh, él era eh, de una religión que eh, mencionaste, ok. Y vinieron donde mí a decirme, mire, está pasando esto, magistrado, y yo, nosotros necesitamos una, una orientación. Hablamos con el, con el modelo, el modelo pidió que viniéramos donde usted para que usted... Tomara una decisión o no ayudara a tomar una decisión. Digo, no hay ninguna decisión que tomar. La sangre hay que ponérsela aunque el cielo se caiga. ¿Por qué? Porque mientras él esté ahí adentro, la vida, el responsable de su vida era yo como procurador y ellos como supervisores y vigilantes de su estadía en ese lugar. Y se le puso la sangre, el tipo se salvó. Ahora, eso sí, yo me imagino que lo votaron de la religión mínimo pero nosotros no podíamos correr el riesgo Pero bajo ningún concepto. Él te proscribe. ¿Eh? Pro, sí, sí, no, a mí me importa. Sí. Pero mi obligación era preservarle la vida. Si se me moría en el hospital San Vicente de Paúl, el responsable iba, iba a ser. Preso, el no responsable iba a ser el procurador que no hizo verdad. nada, que no hizo lo que tenía que hacer. Y el modelo de gestión, que no tiene dirección, ni tiene gente que lo. Todas esas cosas nos iban a decir. Eh, eso no pasó de ahí, pero ese esa es para que tengas una idea de hasta dónde llega, cuál es el alcance del tema salud, del tema vida con los presidiarios. Siempre que hay una gente, claro, claro, mucho cuidado también porque como le digo una cosa y otra, hay que tener la certeza de que el individuo está padeciendo un problema de salud y Pero eso lo contrario, y eso se mucho crinito aquí. Exactamente, exactamente, perfectamente, ¿Por qué? porque porque hay artimaña. Mira, mira, no, cuando que se han hecho artimañas. Oye, oye lo que hacían, oye lo que los y Han salido a restaurantes. En mi época de en mi época de <risa> y fiscal, declarado muertos. En mi época de fiscal, tú sabes lo que hacían mucho, que se, se, se, se, se, se, se bebían, se bebían, se conseguían un pedazo de hígado. De un animal, se lo llevaban, se lo tragaban y luego lo vomitaban. Cuando un guardia veía eso, en ese tiempo no había un BTP, yo estoy hablando del año 87. Eh, cuando no un guardia. Ese hombre ve que eh, lo... No, no muriéndose. ¿Tú sabes para qué era? Vomita. Para que lo internaran unos días en el hospital y fueran y le llevaran droga para luego llevar, entrarla para, para la cárcel. Muchas veces se hacía con la complicidad del guardia que lo estaba cuidando. Sí. Sí. Porque olvídate, ahí debía de haber una custodia, pero aprovechaban ese momento para hacer el traque de la... O sea, que como le digo una cosa, le digo la mira, otra. Uno no se puede descuidar ni de un lado ni del otro tampoco. Mira una cosa. Qué fuerte. Hay que atender los casos de salud, y no creo, tomándole la palabra a Yaryán, que si bien, si él eh, le voy a, a aceptar la parte de la, de la excepcionalidad del extremo, que es la prisión preventiva, y lo que representan estos preventivos para el sistema y para la sociedad, deben darle salud. Su edad lo indica. Y los síntomas que se tiene de estos individuos. Vamos primero a, a darle paso a la llamada. A buenos días. Buen día. Adelante. Sí, buenos días, ¿cómo están? Hola, sí. Yera. Por eso está? es que la discriminación no va a terminar en este país. Mira como producción tiene ya había IP con escritorio aparte y todo, porque si este es centro, una, todos iguales. ¿eh? no hay igualdad, igual no hay igualdad. Enfoquen, enfoquen, enfoquen. No, no, no, no. No hay igualdad, Está mírenlo allá. Yo puedo un poquito más que tiene, más que ustedes. Mírenlo allá. Para, para, Pero, para, para que la, la gente ver, vea, el, tiene todo un escritorio. para que la gente vea el gran privilegio que tengo sí, aquí sí. detrás. Hasta matas tiene. Y, el, y hasta tiene, una mata aquí atrás. Sí. Mata, ¿qué se dice? O hay que decir... Eh, eh, una planta. Una planta, una planta. planta. Pues miren, Saludos, cuando, Saludos, cuando, son una mata de guayaba, de, de plátano. Cuando nosotros no, nos enfrentamos como sociedad a ser testigos de situaciones como estas, ciertamente que a uno se le presenta que posiblemente sea intencional la solicitud de ir a un centro de salud. Pero está más que justificada en el caso del señor Pagán si ha presentado estos síntomas y hay que andarle a tiempo porque la tos recurrente puede ser una embolia eh, pulmonar, sí, puede ser COVID. el COVID, puede ser un preinfarto, todo puede ser, yo no soy médico pero creo que tiene características, pero está entiendo, la, la gripe de, mira de que yo, mira que yo lo entiendo, mi experiencia me dice que la mayoría de los presos de nivel se enferman en la cárcel, pero esos muchachos que andan por ahí, duran años. Y en Alain estaba enfermo, creo también. No, no, no, yo no entiendo eso, pero yo entiendo que el cuerpo humano es lo mismo, ¿verdad? Que no hay diferencia, quizás tú tengas alguna dolencia que yo no tenga. Y así o no llegue con entiendo. una afección. Pero los, los presos tú... de nivel de una vez tan enfermos, muriendo, si sí hay que llevarlo a la clínica. yo Eso yo no lo entiendo. pero vuelvo y repito, yo le doy el, el voto de, de, de, de sección y, y creo que no ha habido Nada incorrecto en no, este no. proceso Así porque es. hay que entender que humanamente hay que asistirlo. Claro. No importa en sus condiciones. Además, como decía Amado, es una prisión preventiva que lo único que se ha atacado es la libertad. Mm -hmm. Ya después de ahí, hasta que no exista una, una sentencia irrevocable para indicarle que le han probado. Depilado, probado. Depilado la presunción de inocencia en, todas sus, en todos los ámbitos, allí hay un condenado. Pero mientras este posee todos los derechos, incluyendo que el condenado definitivo cumpliendo en la cárcel no puede dejarse su salud a la suerte o a la simple gestión de un dispensario médico interno que quizás lo no. que haya un pasante o una Exacto. persona, Exacto. una Miren. persona que no le dé los... Es para los, primeros auxilios. Para ¿no? primeros auxilios, claro. porque incluso debiera existir un internista. La clínica lo pagan los familiares o el presidiario, ¿verdad? No tiene no, que ver pues, sí, se manda, con privada. Si sí es privada, sí. Si es privada si pero es mientras, mientras o sea, tanto no el, el sistema lo lleva al sistema público. Ok. Que debe pero de darle hay la, hay la situación hospital. a veces en el sistema público, como tú dices, no hay no hay, lo, no hay el equipo, no Exacto. hay especialistas. ¿Cuál era el lío del el otro, otro día? día? El otro día era una en la noticia salió que el lío del otro día del otro señor que tiene una afección muy delicada. Aquí Christopher asistencia de una especialidad Que le, para él No es lo mismo que lo que están pasando se, con cárcel. Se, se le está a punto de morir en la cárcel bueno. Aquí los Cristofes Miren, eh, para lo, eh, decía mi abuela Que el que no sabe es como el que no ve Y a la gente hay que arrojarle luz Para que sepa Eso solamente usted lo siente cuando usted se enfrenta a eso Los que hablan del Ministerio Público Independiente Yo le voy a, yo le voy a dar un solo dato Que está sucediendo aquí en San Francisco de Macorís apriétese sí. los pantalones Aquí hay, un, aquí hay un atleta, aquí en San Francisco de Macorís, que un hijo estuvo involucrado en una situación de un tiroteo en el sector eh, San Martín. Y la policía lo, lo ubica a él como es un hombre serio, o presumiblemente serio, le dice, mira, entrega, entrega a esa gente, dile que se entreguen. Efectivamente, él sirve de intermediario y entrega a la gente. Y le dice, mira, dile, le dice la policía, el DICRIN, mira, dile a, a esos muchachos que entreguen esas armas de fuego. Y efectivamente él dice, habla con los muchachos, le dice, oye, vamos a entregar esas armas de fuego. Y ellos le dicen a él, al atleta, dónde están las armas de fuego, y él va la busca. Y se la entrega el DICRIN, ¿adivina qué? Está preso él. Está preso él, sometido por el Ministerio Público Independiente. Y oye lo que, oye lo que dice, fue, fue apresado en flagrante delito en el DICRIN con dos armas de fuego. O sea... Allá mismo en el cuartel, él fue con duermo de la una persona le como a Francia la o sea, que ustedes vean lo que es un en independiente. Sí. O Sepa que ustedes vean cómo se maneja la justicia en la República. Pero se Dominicana. la pusimos buena no sabe por qué pasa no eso. Pusimos al Ministerio Público que investigara quién. Sí. No ¿Sabe por qué, qué pasa chulería. eso? Oye, no lo Oye, ¿cuál es el problema de eso estoy entendiendo? ¿Cómo es la vaina? Todavía ni el Ministerio Público. Y eso se lo dije en una conferencia que di ahí en, en El Dorado. Estaba el jefe de la policía. Y el ministro de, de Interior. Y le dije, lo que pasa es que la policía ni el Ministerio Público han entendido la dirección funcional de la Levantan investigación. De ¿Qué es eso? Qué ¿Cómo funciona eso? O sea, Porque la idea del Código Procesal es crear un Ministerio no Público. Atiende, Francis, por Dios. <risa> sí, pero ven acá. No, no, si tú vas a hablar de otra cosa, no, no, tú no. te paras y te vas para allá, pero no, no, no... no... Oye, no tú la... escucha no, no te escuchas tranquilamente. No te me enfadas. Su... No, yo no me enfado Oye, contigo. Man. Yo no me enfado contigo. Ni porque yo, contigo, yo sé amor. Que, el pro... que el problema ya, tuyo es que tú eres un niño <ríe> travieso, <ríe> <ríe> ¿Tú ves? que parece que a doña a ¿Lo doña, doña Lourdes? Lourdes le faltó eh, chancleta o vara contigo. Pero, Pero bueno, es eso, no me quiero meter Lourdes? eso. No voy a hacer cosas que ya... Te va a, ya. a llamar. Ya veo. Pues miren, miren, vamos para, para darle sí. paso al doctor Luis Socias, eh, sigue, Luis Rosario Socias que está aquí. Miren, el asunto es ese. La idea del equipo que se forma entre el, el, la, el policía que investiga y el Ministerio Público es... por pues el Ministerio Público no es investigador, el policía, sí. Es, policía es, sí, sí. es que la policía busque la prueba y el Ministerio Público la presente en el tribunal como litigante. Pero él tiene que estar pendiente de la investigación que hace el policía. Claro. Él no puede dejar que el policía investigue por ahí y luego le diga, sí, mire, magistrado, aquí está todo. Sí, no. Sí, una, ¿Por, ¿por no? qué? Porque pasan ese tipo de cosas que está contando. Yo eh, yo yo, estoy, yo, yo no dudo eso. Eso puede ser No, pero yo lo voy así. a traer la prueba. La gente sabe cómo soy yo Porque ha sido así una una. en otras ocasiones, pero el Ministerio pues mira, público, para y para que la gente vea. Yerjan, inscríbeme. Yerjan. No, a él lo, lo llevaron, pero el juez se dio cuenta. Y Incríbeme. le dio libertad pura y simple, claro. pero fue porque el juez se dio cuenta de le dieron libertad sería lo, lo que se armó ahí, pero si, ah. se, si se vuelve mediático el caso y se mete en los medios de comunicación, uh -huh. ¿qué le queda al juez? meterlo preso sí, por miedo a que le digan que Pero ¿quién pierde? ¿Tú sabes la credibilidad que Oye. tiene ese ministerio público frente a ese juez? Que va a seguir conociendo casos de ese ministerio público, es, es, es credibilidad cero. Porque dice, este, este fiscal da para meterme a mí en un gancho. Claro. ¿Tú me entiendes? Sí, que la va, eso es lo que no piensa el ministerio de acá, que público. Dijo porque se necesita pensamiento y Nada criterio para hacer ese trabajo. Eso no es cualquiera que puede ser fiscal ser no, de ese no, no. Pero en caso como esto, es yo eso? le pregunto ayer, Jan, la procuradora fiscal de San Francisco. La no, yo, la voy a, ¿Eh? yo voy a traer la, la procuradora la de tengo acá. Yo incluso ayer, pasa? yo estaba en el no, palacio. Todos son de carrera. A excepción de algunos que todavía han sido sí. nombrados eh, por, por contrato. Pero la gran mayoría ha salido. Lo Los contratados han salido. Pero esos son de carrera. Claro, van a la escuela a la todito. El, lo el que problema es, es que difícil. la gente tiene que saber, tiene que saber que por eso es que cuando a una gente se le acusa de algo, hay que esperar el Era, juicio. ¿Saben por qué? Porque no todo lo que se dice, no, lo, no, no todo lo que no, dice un no, fiscal, no. no todo lo que dice no, un fiscal, no. por bueno que sea, no, no, no. Por, por, por, por muy bueno, eh, Wilson Camacho. por muy... Ustedes que saben sea, que yo cogí Jenny un Renince, caso... O ¿Cómo se llama la de aquí? Eh, Esmarley es es Martínez. Rodríguez. Rodríguez, Rodríguez. Por muy quien sea <risa> no tiene no tiene la verdad absoluta y por eso que hay que escuchar a la gente mira, en un juicio Jean, oral y contradictorio. Jean, ¿Sí? Esto hay no momento, es Hay momentos yo lo hago de chanza oh, para lo preso. para provocarte. Lo agarraron en flagrante delito con dos armas de fuego es en el departamento del Dicrim, o sea, dentro del cuartel. Él fue, se le una vaina así. Entonces, un abuso y mira, Todavía más abuso cuando obra, hoy hay un plan que ha, des, que ha diseñado la misma interior y policía para reducir las armas ilegales en las uh -huh. calles. Que ha disminuido de Que, en un que incluso ha abierto la, opos, la posibilidad que hasta un delincuente, delincuente reconocido, porque que es eh, recurrente en, en uh -huh. sus actos y en la misma temática, era como la decía la señora. ¿verdad? Mira, no, mi hijo lo que es ladrón él no vende droga. Exacto. Hasta en eso. Es roba, es roba, pero no Pero no robamos droga. todo. Es roba, pero no robamos todo. Ah, no, ese ah, fue sí, de es mayor. Todo, Entonces, sí. pero cuando tú tienes una <ríe> situación <ríe> como la que ayer ha dicho, que yo mismo fui abogado <ríe> gratuitamente de la joven que, los, que las redes sociales se ¿La hicieron. Qué, ¿La qué? Yo fui abogado de la joven que las redes sociales de aquí la colocaron como si fuera la jefa de una banda de ropa celular y eso funciona bien,